Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Yo los estoy ya eh, invitando a que nos podamos estar uniendo a esta transmisión de Facebook Live. En este momento lo que estamos por hacer es justamente eh, trabajar con el libro de proverbios, con las consultas, así que bienvenidos a todos los que nos están viendo, eh, bienvenidos a los que eh, ya se están comunicando a través de este medio, así que eh, yo los invito a que podamos eh, comenzar ya a, a trabajar, ¿sí? Así que eh, ahí está, ya está saliendo la, la comunicación, eh, así que ahí les paso a los que están queriendo eh, interactuar, ya les paso el, el link de este video, ¿sí? Ya lo estoy pasando, para que lo podamos eh, transmitir y todos podamos eh, tranquilamente poder eh, interactuar en esto. ¿sí? Así que busco el link y ya se los estoy pasando. ¿Mm? Ya les paso esta, esta transmisión. ¿Mm? Ahí va, un segundito. Estoy ajustando todo para que lo podamos, eh, para que lo podamos ver. Ajusto, muy bien, compartir, ahí está, compartimos, allá nos están viendo algunas personas, eh. espero que no se corte, avísenme si se está cortando la... Bien, aparentemente estoy teniendo problemas de transmisión. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que hay problemas de transmisión. Un segundito. Ahí está. Bien. sí, parece que tenemos problemas de transmisión parece que no está funcionando del todo bien bien voy a hacer otra cosa voy a meterme por este otro lado Disculpen. A ver, vamos a meternos por aquí. Ya hay cinco personas que nos están viendo. Creo que... Hola, buenas tardes. Se está cortando... Hola, Noelia. Les pregunto a los que están viendo el video. ¿Se está cortando la comunicación? Porque si se está cortando voy a cambiar el, el canal de comunicación. Y si no, si está funcionando, eh, continuamos por este canal, ¿sí? Disculpen las, sepan disculpar las eh, desprolijidades, pero si no voy a conectar directamente eh, por el celular. ¿Mm? Avísenme si eh, los que están mirando eh, se están eh, sumando y me pueden decir, hola Daniela, ¿cómo andás? Sí, bueno, si no se está cortando, continuamos por aquí y, y seguimos con esto, ¿sí? Seguimos con el, el libro de Proverbios. Bien, eh, yo sigo. Ustedes me dicen si se corta o no a través de los mensajitos. Si no se corta, continuamos y vamos hacia adelante. Eh, como venimos hablando, el día de hoy estamos con el... Eh, bien, perfecto. Gracias, Claudio eh, Castro nos está diciendo que no se escucha bien. Dice Noelia que no se corta, que se está escuchando bien. Muy bien. Eh, es que justo yo estaba con el, con el mismo este, programita. Perfecto. A los que están conectándose, eh, ya les voy avisando de que vamos a estar trabajando sobre el material. Eh. Ahí voy a habilitar la pantalla para que podamos ir viendo nosotros en, en la pantalla lo que está sucediendo. Ah, ahí está. Y entonces vamos a habilitar el PDF de lo que nosotros sumamos el día de hoy. ¿sí? Bien, bien a todos los que se están sumando a, a esto. Eh, el título, como ya lo venimos viendo, es el capítulo 2, ¿Cómo llegar y permanecer en el buen camino? ¿Sí? Me gustaría que los que estuvieron, eh, los que estuvieron eh, viendo ya el videíto que mandé, me puedan eh, ir dando sus impresiones y... Toda la introducción, que esto lo hemos leído en el, en el video, eh, nos habla de la practicidad de este libro. Proverbios es un libro sumamente práctico, es un libro sumamente eh, eh, sabio en un montón de, de circunstancias, pero también es un libro que nos va llevando a la reflexión. Entonces, como nos va llevando a la, a la reflexión, lo que yo les voy a, a sugerir es que ahora nosotros podamos eh, sumarnos al, al, al autocompletar. ¿sí? Eh, dice, básicamente hay solo dos caminos en la vida. Hay un camino recto y un camino errado. Hay un camino derecho y un camino torcido. Hay un camino de vida y un camino de muerte. Hay un camino por el cual transitan los sabios y un camino por el cual van los necios. Hay un camino que parece recto y eso lo encontramos en Proverbios 14.12. Y vamos a aprovechar, ya que tenemos aquí la posibilidad de la Biblia, yo voy a ir a la Reina Valera. ¿Se acuerdan que estamos usando este programita que se llama Ishworth. Entonces yo voy a la Reina Valera y vamos a buscar Proverbios, como nos decía recién Proverbios 14.12. Entonces voy aquí a la Reina Valera, busco Proverbios, busco el número 14 en el capítulo y busco el versículo número 12. Y el versículo número 12 me dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y entonces lo que me está diciendo ahí, de que el camino parece que es un camino derecho, pero en realidad lo que está sucediendo es que tenemos un camino de muerte. sí Un camino que no nos va a llevar a la bendición. Y me lleva a el camino recto, que está en Proverbios capítulo 12, versículo 28. Entonces vuelvo de nuevo aquí busco en la aplicación para que todos podamos eh, mirar capítulo 12 versículo 28. Habíamos dicho, ¿no? Y el versículo 28 dice según sus en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Qué tremendo lo que está sucediendo ahí. Qué tremendo lo que nos está diciendo el eh, el autor de los proverbios, nos está diciendo en cuanto a ese camino de la justicia, ese camino de la vida. ¿sí? Entonces, volvamos de nuevo a nuestro material, y aquí vamos, acá se me está tildando un poquito la computadora, perdónenme. Entonces dice, en el libro de proverbios, la palabra camino describe la manera de hacer algo, ¿sí? la manera, y en nuestro lenguaje hacemos otro tanto. Pedimos consejo y decimos, ¿qué debo hacer? Con lo cual queremos decir, ¿por cuál camino he de ir? sí ¿Por cuál camino he de ir? Esperen que aquí se me ha colado una aplicación que no tiene por qué estar. Bien, entonces, lea los siguientes versículos y decida qué clase de camino está descrito. Si está describiendo el camino recto, escriba las letras CR o CR. Pero si está describiendo camino malo, escriba CM. Y ahí tenemos un listado, pero larguísimo, de versículos. ¿eh? Eh, arrancamos con Proverbios 1.15, Proverbios 2.12, Proverbios 2.20. Entonces, ¿qué les parece si vamos eh, a hacer por lo menos cuatro de estos versículos y lo vamos haciendo juntos, leyendo primero el versículo y luego colocando de una manera virtual la CR si es el camino recto y la CM si es el camino malo. Entonces comenzamos. ¿sí? Dice el primer versículo, nos dice Proverbios 1.15. Entonces volvemos de nuevo a, nuestro, eh, a nuestra aplicación. Vamos a la Biblia, Proverbios 1.15. ¿sí? Y ahí, si vos tenés tu Biblia, anda buscándolo, Proverbios 1.15, ¿eh? y ahí... Vamos a leer y vamos a ir completando. Si ya lo completaste, lo bueno de esto es que podés estar corroborando si lo hiciste bien. 100% seguro de que lo hiciste bien, pero nos viene bien que hagamos una doble comprobación. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. ¿De qué camino estará hablando entonces el 1.15? Evidentemente está hablando del camino malo. ¿Sí? El camino que nos lleva a lo bueno. Sigamos. Proverbios 2.12. A ver, ¿de qué camino me habla Proverbios 2.12? Aquí yo doy este clic en esta flechita para que me vaya al, cap al capítulo que sigue. Y busco en el versículo 12. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. O sea, evidentemente, el versículo 1.15 es camino malo. El 2.12 también es camino malo. A ver, el 2.20, vamos a continuar ahí. Vamos hacia el 20 y dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Entonces el 2.20 va a ser camino recto, camino bueno. Y a ver, ¿qué dice el 4.11? A ver, el 4.11. Aprovecho aquí, voy al capítulo 4, versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Miren qué bueno que está este versículo y que también nos está diciendo que es el camino recto. Te dejo los demás, porque ya te diste cuenta con estos cuatro ejemplos que estuvimos haciendo aquí eh, rapidito entre nosotros. Te dejo los demás para que vos los completes. Si ya los completaste, te felicito. Eh, aplausos para vos, qué bueno que ya lo estuviste haciendo, y si no lo completaste, si lo vas a completar más tarde, si lo vas a completar en otro momento, bueno, tómate tu tiempo, lee uno por uno los versículos, los versículos te van a estar dando ánimo, te van a estar dando eh, indicaciones, Dios te va a estar eh, eh, hablando a través de estos versículos. ¿sí? Así que eh, yo te animo a que los puedas estar haciendo. Sigamos, vamos hacia abajo. Dice, en vista de estos versículos, ¿cómo describirías el camino recto y a los que andan por él? ¿Sí? Y aquí te dejo para que vos reflexiones y pienses en todo lo que venimos hablando sobre lo que sería el camino de la justicia, el camino de la sabiduría. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo describirías el camino malo y a los que andan en él? Y también te dejo para que vos lo pienses para que vos lo puedas estar eh, eh, elaborando. Y sí, vuelvo a repetir, si no lo completaste, hacelo, eh, hacelo de esa manera, ¿sí? Eh, si no lo completaste. Ahora, dice, en el buen camino, ¿en cuál camino has estado andando? Si estás en mal camino, ¿cómo puedes pasar al buen camino? ¿Sí? ¿Cómo puedes pasar al buen camino? Bueno, Está bueno porque saben que la, eh, la palabra de Dios nos dice que no importa dónde estemos, nosotros siempre tenemos una oportunidad de cambiar nuestro destino. Y esto está eh, sumamente eh, ligado a, al mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino a cambiar historias. Jesucristo vino a cambiar el paradigma de las personas que se estaban eh, perdiendo sin esperanzas. Y entonces, ahí este, eh, yo te estoy dando algunas ideas cómo podemos pasar al buen camino. Después vos lo elaborás, lo escribís, y si ya lo escribiste, seguramente que vas a estar coincidiendo un poco con este pensamiento. También podemos describir estos dos caminos como el camino de la sabiduría y el camino del mundo. Y ahí es, eh, eh, hay una, una aclaración, el sistema preponderante en nuestra sociedad. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando del globo terráqueo ni estamos hablando de este, eh, los países y los continentes, sino que estamos hablando de ese sistema que a nosotros nos lleva a pensar, a razonar, a actuar como sociedad. ¿sí? Y entonces ahí tenemos esas bifu bifurcaciones. ¿Te acordás que eh, empezamos viendo el video del día de hoy eh, con ese camino que tenía dos lugares, sí, o dos sendas, y una iba hacia la derecha y otra iba hacia la izquierda. El camino de la sabiduría, que es lo que es recto, lo que es de Dios, y el camino de nuestra sociedad, el camino del sistema preponderante, el camino, com como lo estamos llamando aquí, del mundo. Y entre paréntesis ahí dice lo que conviene, ¿sí? Y hay una, un, un desvío en la, en la letra C. Tengo la letra A, el camino de la sabiduría, la letra B, el camino de nuestra sociedad, y el desvío. ¿sí? ¿Qué es el, el A? Entonces el camino correcto. El B es el camino de la conducta diaria. Y el C es cuando hay un desvío o un cambio de dirección que estás viendo que ya no estás ni siquiera... Este, en el camino de lo que conviene, sino que ya te está yendo a lo malo, a lo que ya no te conviene. ¿sí? A veces los caminos, nos explica ahí, van parejos o van paralelos, pero pero siempre hay un momento donde el camino comienza a desviarse, comienzan a alejarse. ¿sí? ¿Cómo pueden ser paralelos? Bueno, hay muchos ejemplos de este, eh, los paralelos, pero... El, el libro de Proverbios nos habla de que nosotros tenemos que ser diligentes. Diligentes. ¿sí? Y ahí, al, aquí en, en esta pregunta de abajo dice, ¿el libro de Proverbios habla bien de la diligencia o habla mal de la diligencia? Y vamos a ver ahí Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. ¿sí? Proverbios capítulo 6, aquí estamos en Proverbios 4, 5, vamos al 6. Del 6 al 11, miren lo que dice, y da un ejemplo justamente de una de las comunidades de insectos que más nos enseñan. Dice el 6.6, ve a la hormiga, o oh, perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vamos a ver y nos vamos a detener en este pasaje porque tiene que ver con la diligencia. La diligencia es mirar hacia adelante y ver lo que me conviene, lo que realmente yo tengo que estar haciendo. Por ejemplo, vamos a suponer este, que miramos hacia adelante y decimos, hay muy poco de lo que puedo hacer en este momento. Pero esa no es del todo una apreciación correcta, porque hay mucho de lo que podemos hacer en este momento. Si nosotros nos quedamos encerrados en esta cuarentena, nos quedamos eh, abrumados por la situación, si no nos levantamos, de, de No digo de la pereza, o sí de la pereza, pero también de, de, de ese estado eh, casi que, que, que, que no tenemos ganas de nada. Si no nos levantamos de eso, de, de, de ese estado abúlico, no vamos a poder avanzar. Y yo te animo a que te levantes, yo te animo a que sea cual sea tu situación, te levantes, y que mires hacia el futuro... Ya no con una situación de desesperanza, sino que mires hacia el futuro con una situación de esperanza, de esperanza, de esperanza. Dios tiene algo mejor para tu vida. Dios tiene algo mejor para mi vida. Y este tiempo, aunque parece un tiempo que, que, que está perdido en algunos aspectos, es un tiempo que Dios está preparando para que yo lo aproveche. ¿Y cómo lo estoy aprovechando? Bien, te felicito porque lo estás haciendo a través de la palabra, a través de estudio, a través de buscar en, en la Biblia. Bien, este es el primer paso. Estás comenzando a buscar en la fuente de sabiduría, en Dios. Y eso ya es magnífico. Ahora, hay otras cosas que vas a tener que hacer porque vamos a tener que levantarnos y vamos a tener que hacer como la hormiga. Vamos a leer estos mismos versículos, pero en la Biblia de lenguaje sencillo, ¿sí? Desde el 6.6 hasta el 6.11. Dice así, mira, dice, vamos perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso... ¿Cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Y te dejo esto porque si no me pongo a predicar sobre esto y está muy bueno y es excelente. Pero te dejo lo siguiente, mira, te dejo este pensamiento. Vamos a, a, a ponernos aquí nuevamente en lo, en lo que estamos este, hablando. Mira, te dejo este pensamiento. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo? ¿Por qué no lo hacemos y nos levantamos de nuestra, de, de nuestra inercia? ¿sí? Y vos me, me vas a decir, pero me levanto todos los días. Sí, pero comenzamos a mirar el futuro de otra manera. ¿Por qué no empezamos a mirar el futuro diciendo, Dios, vos tenés algo más para mí? ¿Sí? Las hormigas que son este, bien insignificantes en su tamaño, pero no en su importancia. Si las hormigas están trabajando eh, aún a pesar de que eh, parece que el invierno todavía está lejos, y siguen trabajando, siguen trabajando, ¿por qué nosotros no nos ponemos de pie y nos levantamos para trabajar? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos levantamos en este tiempo? ¿Y por qué no buscamos de Dios? ¿Sí? Eh, Continúa trabajando en tu, en tu material, te dejo que completes, y te eh, tomo esta, esta, última, esta última frase que estamos compartiendo acá, te la tomo como para que tengamos un momento de oración, ¿sí? y cerremos con una oración. Eh, gracias a todos los que están conectados, gracias a los que van a estar viendo después, a los que van a estar mirando esto, Seguramente que más tarde a la noche este, o mañana, no importa en el momento, en la hora en que estés mirando esto, lo interesante es que vos puedas estar completando tu material, ese material que estás eh, recibiendo a través del WhatsApp, a través del PDF o a través de las imágenes, y que vos puedas estar acercándote a la palabra de Dios en medio de este tiempo que estamos aprovechando como lo están haciendo las hormigas, ¿sí? En ese tiempo que estamos... Aprovechando, eh, aprovechando, aprovechando, aprovechando. No importa eh, lo que suceda, aprovechamos de que Dios está dándonos una nueva esperanza. Así que, ¿te animas a orar ahí donde estás? ¿Te animas a que donde estamos, oremos? Eh, ¿Donde estamos, le digamos, Señor, yo quiero tomar decisiones sabias? Yo quiero aprovechar este tiempo, yo quiero aprovechar estos días, yo quiero aprovechar estas circunstancias que aparentemente eh, para todo el mundo son eh, no muy positivas, pero yo quiero que eso se transforme en algo positivo, yo quiero que eso se transforme en algo de bendición, algo que, que realmente bendiga mi vida, algo que realmente bendiga a los que están al lado mío, que yo pueda tener actitudes que me... Que, que me que, que me lleven a ser una persona de, de Dios, una persona que eh, tiene esperanzas, ¿sí? Eh, ¿Con cuántas personas te cruzas en este tiempo y que están con, con pocas esperanzas? Que vos y que yo me transforme en un transmisor de, de buenas noticias, de decir, mira, parece que está todo mal, parece que esta cuarentena nos está llevando a momentos de... De, de desazón, a momentos de crisis, a momentos familiares que se tornan difíciles. Seguramente que en tu familia están habiendo problemas, seguramente, seguramente porque los problemas no nos dejan, pero también te digo de que en Dios tenemos solución. Así que vamos a orar, vamos a orar. Ahí donde estás. Oremos, ¿sí? Juntos, oramos. Les pedimos a Dios sabiduría y que Dios nos ayude en este tiempo. Dios, gracias por esta noche, gracias por esta tarde que estamos compartiendo juntos. Gracias por todos los que están conectándose ahora en vivo, en este momento. Gracias por los que se van a conectar después, porque no importa el momento en la hora eh, que estemos conectándonos, el momento siempre es bueno para que vayamos a ti y oremos. Y en este momento que estamos eh, orando juntos, te decimos Señor, necesitamos tu sabiduría, necesitamos la diligencia, necesitamos mirar hacia el futuro y tomar decisiones sabias ahora, necesitamos prepararnos para lo que viene, necesitamos mirar hacia adelante, ya no con desesperanza, sino con la esperanza de que vos tenés preparadas cosas buenas para nosotros. Necesitamos mirar a nuestra familia y decir que aunque veamos que las cosas no están bien, Vos vas a hacer milagros en nuestra familia. Y vos vas a hacer que se reconcilien las hijas, los hijos, con los padres, con las madres. Vos, vos vas a hacer que se reconcilien los hermanos. Vos vas a abrir fuentes de trabajo cuando parece de que la economía está totalmente crujiente, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y vos vas a hacer milagros de provisión. Vas a llenar las alacenas de provisión. Vas a llenar los... Eh, eh, los armarios de ropa. Vas a llenar este tiempo de provisiones como el maná que descendía del cielo para tu pueblo ahí en el desierto. Gracias Dios porque en este tiempo vamos a ver tu mano obrando y gracias porque nos estás llamando a, a, la, a la reflexión. Nos estás llamando a el pensar en ti, pero también nos estás llamando a la acción, a tomar decisiones que transformen nuestro futuro. En tu nombre Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Terminamos, cerramos este, este tiempo de consultas así en, el, eh, en, en este momento de, de Facebook Live. Perdonen, vuelvo a pedir perdón, discúlpenme, eh, soy muy nuevo en estas comunicaciones, pero ya vamos a ir mejorando. Si nos tienen paciencia, vamos a mejorar y esto va a ir fluyendo de otra manera. Que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado. En, en la próxima entrega del de libro de Proverbios. Y, bueno, para los que están en el grupo de Proverbios, está habilitado el WhatsApp para todas las consultas que ustedes necesiten. Así que lo que ustedes deseen consultar lo tenemos habilitado hasta las 22 del día de hoy y el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche habilitado el WhatsApp para todas las consultas que ustedes desean. Los que se quieren sumar, todavía estamos a tiempo porque esta es recién la tercera clase, así que si te querés sumar, te invito, mirá que este libro es un libro que transforma nuestra mirada, no solo de, de, de Dios, sino también de nuestra vida, transforma la mirada porque decimos, hay algo más para mí, hay algo más para mi familia. Que Dios te bendiga, nos vemos, chao, hasta el sábado, chao, chao.